Constitución Política de la República de Nicaragua Título 1 Principios Fundamentales Artículo 3 La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello, nos oponemos a todas las formas de dominación, y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y contra la discriminación.